Bristol, Y va muy colocado en The Night Show. No me rayes, yo sé lo que valgo. Estoy con los mismos de hace años. Si me conoces, sabes de lo que hablo. De fiesta siempre quiero más y si tú estás preocupada pues pedíste yes, bailame otra vez solo a ti te quiero ver no me acordé de lo que yo tomé dios no me acordé oh oh oh dios dios dios bailame otra vez solo a ti te quiero ver no me acordé de lo que yo tomé dios no me acordé oh oh oh dios dios dios Y va muy colocado in the night show No me rayes, yo sé lo que valgo Estoy con los mismos de hace años Si me conoces, sabes de lo que hablo Ya ya no tengo tiempo para perder más Estoy con los míos, nada va a cambiar Cuando salgo de fiesta, siempre quiero más Y si tú estás preocupada, pues baby, ya yes, dance